Hola, Valen, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo andan? Buen día, buen viernes, me gustó lo del boliche, me quiero quedar. Ah, si hay boliche, sí, sí. ¿saben qué? ¿Saben qué? Dicen que en la costa abren en el verano, ¿saben qué? Te si hay primera. Olvidaste. <risa> <risa> sí, claramente. Claro, sí, queda... after. Quédate enganchada después que vamos a bailar seguro. Pero, Valen, ¿cómo venimos? Tenemos poco tiempo, queremos meter un tema bastante, que convoca bastante. Y, y complejo. Y, y complejo. Bastante, sí, largo el tema también, eh, además de de más. Bueno, vamos a hablar de algo que se llama cultura dieta, que la cultura dieta, a ver, eh, esto surgió porque una amiga me dice, Valen, yo toda la vida hice dieta desde muy chica y me daba cuenta que todas las dietas se repiten, ciertos alimentos, ciertas prohibiciones, ¿por qué sucede eso? Porque en la dieta, en la cultura dieta, el profesional que la indicaba o la indica, generalmente esto fue más de los 80 y 90, uh -huh. era... Eh, para el único objetivo era tener bajo de, o sea tener pocas calorías para que la persona haga déficit calórico y baje de peso. Uh -huh. No importaba a costa de qué, ¿sí? Lo importante era que eran bajas calorías, no importaba si el alimento era saludable o no, o sea, no importaba si era la bauquita light de rizo uh -huh. o la manzana. Lo que importaba era que sea pocas calorías, ¿sí? Bien. Bien. Entonces... Ahí es donde surgen cosas que se tendían a dar, que las voy a mencionar. Por ejemplo, de colación salchicha light. Estoy acá con los testimonios de Instagram. Ah, ¿no? bien. De colación les daban salchichas light. De postre solo gelatina. Eh, obviamente le daban, le sacaban hidratos de carbono, uh -huh. que eso también, y ahí le daban turroncito y alfajor como colación a otra. ¿Viste? Mirá. Nunca una, una manzana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un turrón tiene 99 calorías, y una manzana tiene 150. Entonces, en ese momento, la lógica, de o sea, en la cultura dieta, lo que importaba era pocas calorías. calorías. No importaba exacto. que sea manzana o turrón. Claro. No importaba que el turrón tenga muchas veces más azúcar que la manzana, ¿no? Después, eh, entre las cosas que me contaron, me tenían prohibido consumir más de dos frutas al día también, por lo mismo, porque lo que importaba era el tema de eh, pocas calorías mm. al día, el tema del famoso permitido, uh -huh. eso es muy cultura dieta, el sí, permitido es el muy permitido. cultura dieta. De hecho, ayer una hablaba, idea. perdón, hablaba con una amiga que había hecho una, de, una dieta, que creo que hablamos alguna vez acá, cetogénica, puede ser que se llame. Sí. Que eh, decía que a los 30 días tenías como el día de los permitidos y ese día te podías comer oh. de todo. Pero 30 días comiendo Qué mal que está eso. cositas Tremendo, claro, sí. porque la cultura dieta pues, busca eso, busca prohibir, restringir. De ahí, de la prohibición es que sale el permitido. Como está todo prohibido, hay un permitido, como si estuviéramos, no sé, en la cárcel y te dejan salir una salida transitoria. Bueno, es lo mismo con esta dieta, con cualquier dieta, ¿no? Entonces, eh, lo que pasaba es que eh, lo importante era tener bajas calorías. No, no importaba cómo era la vida social de la persona, ¿no? Que en realidad hoy por hoy se sigue dando la cultura de dieta, pero ya les digo, es más de lo antiguo. ¿Qué pasa con esto? Tiene consecuencias súper graves para la salud de la persona, la salud psicológica más puntualmente. Uh -huh. Porque eh, la persona eh, que hizo muchas dietas se llama dietante crónico. Y es una persona que hizo tantas dietas, que tiene tanto conocimiento, que se ha adaptado a comer tan pocas calorías, que después cuando realmente quiere bajar de peso con una buena alimentación, le cuesta mucho más que al resto. Uh -huh. Sí, sí, sí, tal cual. Entonces, eh, lo importante es eh, siempre, eh, por eso es la importancia del cambio de hábitos. Porque la cultura dieta prohíbe, restringe, hace esto de que tienes un día de permitido, pero no educa, no da educación alimentaria. Entonces, en cuanto dejas la dieta, Rebote. Eh, vol volvés a subir de peso. Y además, quedas como muy marcado y queda muy estigmatizado muchos alimentos y muchos momentos de, de, de la vida. O sea, no sé, por ejemplo, de pronto te vas a un cumpleaños, pero estás a dieta, bueno, te tenés que llevar tu tupper. Eso tampoco es saludable en otros aspectos de la salud. Más allá está bien, bajarás 20 kilos. Pero no es saludable en cuanto a la cuestión social, la cuestión psicológica y demás. Claro. valen también hay una cuestión de, eh, bueno, como decías, estas dietas eran pensadas para bajar de peso. ¿Pero en qué casos? Porque a mí me parece que hay cuestiones de la salud, no sé, tal vez algún eh, problema más alimenticio, si se quiere, algún problema. Tenés, no sé, un problema que te agarró, como le decimos, una patada al hígado, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿qué, qué, ¿En qué momento se recomienda así una dieta y qué tipos de dietas? Porque me imagino que tienen que ver más con cuestiones de salud que solamente para bajar de peso por una cuestión estética. Claro, a ver, eh, en realidad siempre se apunta a la mayor cantidad de las, posible a los cambios de hábitos, aún así en patologías se apunta al cambio de hábito en general. Uh -huh. Pero hay, por ejemplo, dietas que son súper estrictas. Por ejemplo, la persona que tiene... Eh, Celiaquía eh, claro. tiene que comer sin gluten y sin tac y evitar la contaminación cruzada sí o sí, o sea, no hay otra cura en el mundo hasta ahora está intentando que no sea esa, la realidad es que está puesto todo en eso, uh -huh. en la alimentación, por ejemplo, una persona que de pronto tiene colon irritable... Bueno, también, o sea, está puesta todo al principio, toda la energía en hacer una dieta que se llama baja en FODMAP un tiempo hasta ver cuál es el alimento que de verdad le le genera el malestar. Uh -huh. Pero son casos muy particulares y muy puntuales, eh, en estos, este tipo de, de situaciones. Uh -huh. eh, Valen, nosotros hemos aprendido eh, todos los viernes mucho, muchos de los temas que estás tocando, eh, lo hemos eh, hablado, yo recuerdo algunas correcciones buenas y en su momento aplicadas y que me han quedado correcciones estas, como por ejemplo el permitido que está mal dicho, que es algo que uno ya lo tiene muy naturalizado y la otra es eh, en función de una que ahora se me fue, pero que también comentabas recién, ah que medimos todos por calorías. Incluso eh, he visto que en algunas de tus historias por ahí recomendás, no sé, algún helado o algo y que te preguntan, ¿cuántas calorías sí. tiene? ¿Por qué tenemos esa tendencia? Digo, ¿hay alguna explicación específica de nuestros comportamientos a tener un permitido y a tener que consumir, por ejemplo, mil calorías por día? No, es por esto mismo que digo de la cultura dieta. Son años y años y años de poner el foco en las calorías y de la poca educación nutricional está puesta en esto, o sea, uh -huh. en las calorías, o sea, nunca en la vida escuchaste hablar o muy pocas veces de fibra, de vitaminas, de minerales, de la importancia de alimentarte completo. Siempre escuchaste hablar de eh, bien, tantas calorías para bajar de peso, con un montón de programas que hubo en la tele, con un montón de expertos que fueron a hablar durante años a la tele. Sí, sí, Siempre el... importaban las calorías. ¿Viste que te dicen? ¿Me puedo comer un alfajor? ¿Cuántas calorías tiene? Claro. Como, desde de última el alfajor lo, de, lo menos importante son la cantidad de calorías que tiene. Vamos, Estamos hablando de otro tipo de ultraprocesado, Procesado de tan que no están tan buenos. Sí, sí, sí. Mucho, mucha gente me decía, me daban de colación el choco arroz. Claro, pero porque le tiene sí. re poquitas calorías, pero a ver, la calidad de ese alimento, o sea... Es nefasto. ¿Dónde está? Acá pero por eso... Acá una pregunta que llegaba a través de las redes es de eso de la porción del tamaño de nuestro puño, ¿es cierto? No, a ver, eso es cierto dependiendo para quién, o sea, eh, y en qué circunstancias también... O sea, si la persona es deportista, no tiene, o si la persona hace mucha actividad física, no tiene el mismo requerimiento claro. que una persona, ponele que está sentada casi todo el día. Claro. Sí. La verdad sí, es sí, sí, sí, sí, sí. esa. O sea, entonces hay que ver, y eso es de, de estandarizar así el puño, la palma, eh, también tener medidas como tan concretas, es como también hasta... Sí. Muy de la cultura dieta, viste, como también onda... esta, perdón, esta escala que había de eh, según cuánto medís y tu contextura física, cuánto tenés que pesar y tenés que llegar a ese punto. ¿Es verdad eso? O también es un invento de. No, el IMC es verdad, miren, ah, para ya. quién lo inventó, lo, miren quién lo inventó, esto es muy loco. Lo inventó una aseguradora de seguros de vida de Estados Unidos claro, para años, años, años años de estudio para ver los factores de riesgo, bueno, y ahí surgió el IMC, el cual fue muy útil durante muchos años, y es útil, pero es un indicador más que tiene que estar comparado con un montón de indicadores. Bien. En una persona como yo, que mi distribución de masa grasa eh, es eh, dentro de lo esperable, que no hago demasiada actividad física y demás, el IMC es un buen indicador. Ahora, en un deportista, como por ejemplo alguien que haga rugby, su IMC le va a dar que tiene obesidad claro. o sobrepeso cuando en realidad no lo tiene Carga muscular. porque tiene mayor masa muscular. Claro. claro. Te... Te... Sí, no, perdón, perdón. Otro... Depende del contexto. Claro. ¿Qué pasa con eh, algunas. Eh... Esto a modo de sugerencia porque también lo aprendí. Es recurrente cuando estás cuidándote que por una de esas circunstancias, no sé, fuiste a jugar un futbito, no sé, hockey, hiciste algún deporte. Y decimos, ah, como corrí una hora... Eh, Mara me tomo una birra. Entonces, <risa> lo puedo compensar porque bajo la birra. Pero qué sed, que me, me tomo una birra. Sí, no sé si viene bien ligado a la cultura dieta. Me lo, te y lo bueno, pregunto. viene a la cultura dieta. Viene, porque ¿no? justamente la cultura dieta habla mucho de la restricción. De me restringo, me restringo, me restringo. Me tomo la, la cerveza con culpa, porque ahí es, es fundamental, así, bueno, bueno, a ver, pero corrí, viste, como que te estás como ahí negociando con vos mismo. Claro. Sí, sí. Y bueno, a ver, la verdad es que uno, no es que come más, sale a correr y lo baja, ¿no? No es así, el gasto energético se genera día a día, hay que aumentar el gasto energético en reposo y para eso se hace haciendo actividad física todos los días, comiendo saludable la mayor cantidad de veces, en el, en la mayor cantidad de comidas en el día que sean saludables, o sea, es poco a poco esto, claro. no es que, no, es que, no, bueno, el fin de semana comí en parada además y me voy a caminar a correr y lo bajo, claro. no, de ser tan sencillo también, ¿no? Estaríamos, estaría todo el mundo, no, te, no habría la pandemia que hablamos la otra vez de la obesidad. Claro. claro. Valen, eh, ¿qué otras respuestas te llegaron ¿Qué, o qué otras preguntas te han llegado a través de las redes sociales o, o bueno, algunos mitos que hayan con respecto a las dietas? La, el, el alimento más prohibido, los alimentos más prohibidos eran, esto es lo más, la papa, la batata y la banana. No. Sí, he escuchado ¿no? están que están la completamente. banana. Completamente. ¿Por qué? Claro, eso igual me llegó un montón. ¿Por qué? Claro, o sea, te daban el turrón que está lleno de azúcar. Pero te lo prohibían la papa, la batata y la banana. A mí me prohibís la qué? papa, no, no como más. O sea, es la base de o sea, mi alimentación, la papa. Te prohibían la papa, ¿por qué? Porque la papa tiene hidratos de carbono complejos claro. eh, y tiene un poco más de caloría que el resto de los vegetales. Pero a ver, ya les digo, se, bajó, se basaban solo en calorías. Ahora, no comías una papa de 100 gramos, pero sí te comías un turrón que tiene 99 calorías o lo que fuera después. Mm. Eh, bueno, gente que me ha dicho que ha ido al nutricionista para bajar de peso siendo vegetariano y le han dado pescado o atún. Claro. Porque, <risa> porque tienen poca Mira, calidad. A veces cuando tienen como que no saben adaptar la dieta, porque esa dieta ya viene, o sea, es una dieta que, que no es fabricada. Que claro, o sea, ya viene. Entonces, viste, dijo, uh, ¿cómo reemplazo la salchicha light? Like. Bueno, atún. Sí, claro. Bueno, la de la salchicha light, que esa me pareció cualquiera, gente que me decía, me dejaban hacer un solo permitido el sábado. Eh, después me decían, eh, solo un huevo por semana, que eso era un, antes sí, se creía bueno. que el huevo aumentaba el colesterol, pero qué locura, ¿no? Porque un huevo, que es un alimento sano, noble y demás, no te lo dejaban. Ahora, te dejaban comer una salchicha light todos los días. Claro. <risa> Totalmente procesado. procesada. Sí, sí, sí, sí. No, no, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, no tiene gollete como Eso... se dice, no tiene gollete, mm. no, no, y además es como, o te dejaban comer una lata de tú, pero no te dejaban comer huevo, o sea, no, huevo no prohibido, eh, a ver, tenía prohibido, eh, una chica embarazada me dice que tuvo que ir a hacer dieta para bajar de peso y tenía prohibido todo, solo podía comer frutas y verduras, tremendo, también está mal Ay, eso. Sí, sí, sí. sí. También, y obvio. también es un error. No, porque, eh, y lo resalto porque a veces te, eh, creemos que comer saludable es solamente frutas y verduras. Sí, también, eso también. Lo hemos es hablado. Lo hemos hablado, claro. Gente que me Claro. Me empecé a cuidar. Desayun merendé. Desayuné, merendé, la fruta, merendé, eh, almorcé, perdón, una ensalada, claro, en la merienda tienen un hambre, que sí. se comen todo, porque okay. almorzaron, ensalada de lechuga, tomate y zanahoria, o sea, eso es puro volumen, pero no nos aporta nada más que fibra, bueno y demás, pero no nada en calorías. Pero además Yo me imagino con esas cosas como que el estómago lo come rapidito, pasa muy rápido y después te queda vacío. A mí no, me pasa, soy de las personas no, no. que se come una manzana y que y, y al ratito ya tiene hambre porque siento que la manzana. Pasó. Sí. Eh, a, ahí valen, es muy, eh, me quedo con esto último que decís, que también es muy interesante. Que, eh, que por ahí creo, creo, no tengo tampoco la confirmación, se, se comete muy muy seguido: es que, eh, claro, Comés como liviano durante el día y cuando llega la noche te, eh, te comés no sí. sé, el, tu mascota. <risa> pero pues pero te comes. Como y, claro. y mucho también. Y Pico. eso tampoco no, está... No, picoteé una almendra, comí, pero sí, es saludable la almendra, no sé qué, pero lo importante es que hagas el plato completo, listo, claro. para evitar picotear ya sea un alfajor o una almendra. No, no está bien eso, porque si vos comes muy liviano y llegas a tu casa de la noche y te comes todo, o comes muy liviano y picoteas mientras tanto porque tenés hambre, que es normal, y otra cosa puntual es que en estas alimentaciones, en estas dietas, te bajaba de peso comiendo lo menos posible, ¿viste? Era como, bueno, lo menos posible. Claro. O sea, comías cada dos horas, pero la, el, el, cosas de volumen muy chiquito o caldos. Esto, muchos les daban el caldo para llenar el estómago, gaseosas para llenar el estómago, mm. soda, eh, todo, jugo, jugo tipo light. Todo eso le daban antes de almorzar o de cenar para no tener hambre después. Claro. Eh, eso también, eso me llama mucha atención bueno, entonces, volviendo eh, hacia, eh, antes se creía que se bajaba de peso comiendo muy poco entonces se llenaba el estómago con caldos con gaseosas, con sopitas de estas eh, instantáneas y en cambio, hoy por hoy se sabe que al contrario vas a bajar de peso comiendo bien la cantidad de calorías necesarias estando en déficit, pero comiendo bien con una buena porción de verduras proteínas, hidratos y también otro mito que había mucho en estas dietas sí. era que el hidrato dejo de, de lejos de la carne, como, viste, no podías mezclar hidrato con proteína. Me mata si alguien es vegano, viste, y era imposible. Ahí ya se le quemaban los papeles. Claro. <risa> sí. Claro, porque está todo junto ahí. Ahí ya, a, a, al que tenía la dieta, ya no. Claro. Sí, sí, sí, tal cual. ¿Y qué, algún tip que tengamos porque qué ponerle, no sé yo... Hace un par de, de años dejé también, o sea, empecé a alejarme, pero porque por una cuestión personal que me hace mal, que siento que me da acidez, empecé a dejar, a, a, no, no a dejarlo, pero a comer menos pan, incorporar granolas, cereales, alguna cosita para ir picando, mientras, ahora sobre todo con la, la computadora todo el día ahí, ¿sabes qué?, te metes todo lo que... De repente armás un platito sí. y te metes todo, entonces está bueno ¿Qué? tener eso. Pero algún tip, alguna cosita que vos digas, bueno, es importante que podamos eh, incorporar o que... que las podamos, seis comidas. Las, las seis comidas, pero digo para, para picar y esas cositas. Sí, yo soy más de la idea de cuatro comidas bien hechas, no sin colaciones, no soy fan de las colaciones, pero para nada. Eh, de hecho, el ser humano, por cómo está diseñado, hasta podría comer dos veces por día de una manera bien y estaría buenísimo y estaría bien de todos modos. Nuestra cultura argentina nos lleva a comer cuatro, inclusive seis. Con cuatro está muy bien. Es importante, eh, funda, parece poco cuatro comidas, pero cuando te acostumbras a hacer el desayuno completo, la, el almuerzo completo, la merienda y la cena, no tenés hambre en las horas eh, de entre medio, para nada. Y lo importante es que hay que desconstruirnos en todo esto, porque venimos de años y años y años, y por lo menos generaciones, mi un, abuela, madre, padres, nosotros, eh, con esta cultura dieta, con esto que vamos al súper y elegimos el light porque tiene menos caloría, con esto de que elegimos la gaseosa cero, a pesar de que es malísima, pero igual elegimos la cero porque no tiene calorías, en vez de elegir por ahí algún alimento más natural Y nos basamos en elegir todo por calorías Tendríamos que empezar a cambiar Y a elegir por los ingredientes Como ya vimos la semana pasada uh -huh. la, Sí, en realidad hace varias semanas Pero retomamos la semana pasada Vale, nos estamos quedando sin tiempo Es muy interesante esto No sé si lo vamos a volver a retomar Si la vamos a continuar el, el viernes que viene Quedan muchas preguntas sí. Yo no te quería bombardear de preguntas básicamente Para que puedas explayarte pero hay un montón de preguntas. sí, Y también eh, vi, estuve viendo en las redes de Valen que le preguntan sobre el etiquetado frontal, que ya hablamos, que ya hay iniciativas también. Así que sí. vamos a estar eh, seguramente retomando todo esto, porque todo se entrelaza con todo, sí. lo que tiene que ver con la alimentación. Sí. Sí. Te, te, te, todo va con todo. Va todo. Valen, tengo una última, que es media random la pregunta, como para Ahora cerrar. Sí, no, bueno, no. Te sí, y la pregunta random. La pregunta random me la critican todos los columnistas. Eh, la pregunta random es la siguiente Y que tiene que ver con la época Y en algún momento medio que lo íbamos a abordar Pero eh, vienen los días lindos Viene la tardecita sí, bueno, Vienen, porque estamos bien atrasados eh, estamos, estamos, <risa> estamos Días lindos, tardecitas Compañeros, ahora medio que nos podemos encontrar en el parque Viene la birrita en la vereda Y la birrita en la vereda Me preguntaba el otro día un amigo, Matías eh, Él come bien Pero a la tardecita se destapa una cerveza que mm. terminan siendo tres y no come. Un amigo te contó eso. Sí, valen, por favor. <risa> Matías. Sí, sí, sí, sí. Tu amigo, ¿Cómo se llama? Rizo. Claro, Matías claro. Rizo. No, sí, les pasa a muchos, a muches. Claro, me contaron. Dice. Sí. <risa> Vale, ¿qué hay ahí con eso? con Porque viste que también la cerveza es mucho... Te saca un poco el hambre, ¿o no? Sí, es verdad, te saca el hambre, pero la cerveza tiene... Cualquier bebida alcohólica tiene un montón de calorías vacías. Se llaman vacías porque no nos aportan ningún micronutriente. Y se transforman en grasa directamente. O sea, primero igual el cuerpo lo toma como un veneno. Entonces intenta desintoxicarnos. Y después y eh, si lo toma, eh, lo que se absorbe, se absorbe como grasa. Entonces, es importante que eh, el, el alcoholismo, bueno, ya es otro tema más serio, sí. ¿no? Digamos, pero eh, hay que tener cuidado con eso, estar alertas. Y es importante que no sea de consumo de todos los días. Que sea en algún momento especial para compartir con alguna amiga y demás, pero que no sea el consumo diario y habitual porque rápidamente se convierte en un mal hábito y es un mal hábito difícil de sacar, pero no desde la alimentación ya solamente, sino también que tiene que ver con otros puntos en claro. los cuales yo no soy experta. Pero uh -huh. es importante eso. Y obviamente recordemos que embarazadas y madres lactantes no pueden consumir alcohol bajo ningún punto. Bien. No estimula la secreción de leche ni nada de eso. Es mentira. Eso es importante también dejarlo claro porque hay como, como, bueno, nada, viste, siempre hay alguna contradicción en cuanto a ese tema. Y es uh -huh. importante que, bueno, que la cerveza, la el vino con amigues y demás sea eventual, sea algo para disfrutar y que disfrutemos el momento. Bien. Bueno, Valen, vamos a seguir sin dudas estos temas. ¿Tenemos para el viernes que viene o vamos a seguir quedándonos con dieta? Dieta es muy interesante, sí. porque lo hemos y, dicho... La dieta da para, para largo. Sea, sí, para. para mes entero, sobre todo porque lo hemos dicho muchas veces, que la nutrición se le asocia a cuántas calorías puedo comer. cuánto Y no, no es así. Y no es sí, así. eso y otra cosa a la que se le asocia a la nutrición que estaba viendo es como a qué, a qué cuerpo quiero llegar. Calorías y cuerpo, listo. Sí. A mucha gente ahí ahí finitamente se termina la nutrición. Bien. Sí, sí, sí, Valen, sí. buena semana. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene. Te seguimos en las Gracias. redes. Dale, un beso. Que tenga un buen fin de semana y la pasen muy lindo. Gracias. Un abrazo. beso. Cocinando ando. Sí, ¿a dónde cocinamos andamos? Andamos y Andamios. cocinamos con... No, pero pero muy interesante. Yo, sí, como estoy viendo además que sube muchas recetas muy fáciles de hacer. Y recetas vegetarianas y veganas que eh, también estamos mucha gente virando con la cuarentena también sí. a, a conocer más de eso. Eh, y, y bueno, no, no he hasta ahora solo probé esos rollitos, pero va vamos a estar ahí. Vamos después. a estar ahí. Sí, sí, sé sí, sí, sí, que no, no soy una persona que anda mucho en Instagram, pero tengo una tendencia a mirar la, las historias de Valen porque siempre te aporta algo. Siempre es, el, trabaja muy bien, valen sobre todo en las redes. Uh -huh. estamos, no estamos diciendo una obviedad, ¿no? Digo, eh, eh, una gran compañera que, que demuestra muy bien lo que hace. Y eh, el otro día tiró una polémica, que la vamos a, a charlar, que tiene que ver con pan dulce, se viene fin de año y demás, así que se me escapó y me acordé de dulce, recién. ¡Qué ¡Qué pan dulce! Eh, ah, es